Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Ultimate estamos aquí con un nuevo video para este canal. Bueno, ha pasado varias semanas de que no subo nada, lo sé, y que haya prometido que iba a hacer varios videos, pero no había tiempo. Una, me enfermé, el calor y las ganas, no tenía ningún. Por esos motivos, ¿no? Hacía demasiado calor que me daba paja de grabar, o a veces tampoco no lo sentía muy bien. Y bueno, ahora por lo menos estoy muy bien, no sé, no sé. aunque okay, ahora sí tengo ganas de hacer videos al menos un poco Así que vamos a reaccionar de esta forma rápida nomás Y bueno, vamos a comenzar con algo turbio Sí, hace rato que no reaccionamos a parodias eh, demasiado turbias Y esta vez nos toca, vaya a llamar way home sale mal de Astrobor, ok así que la imagen lo puse como unidad, ya está dan idea de lo, lo que veremos ¿no? así que sin nada más este video, vamos a reaccionar a ver, y a ver está en inglés, después vemos en español, aparte del video es muy corto, así que vamos a ver okay, Astrobor, a los Marvel que Ok, Peter, So, no we remember a reemplazar. Sí, creo que sí. Ok, so. te digas una sola palabra. single word. Oh, okay, but whatever. Peter, say word. ¿Qué es? ¡Peter! no, no. No, no. No, no. No, Okay. No. la No. No. No. No. No como la red. Hey kid, come on, give me your, give, give me your girl. Come on, come on, let Hey, leave her alone. Oh no, is that spy? La música. Joe, a la la función de los tres Spiderman man de hecho mierda. Che, parece medio monstruo de Resident Evil, eh. Take it. It's a gift. Come on. Take it. Oh my God. Es tal tonto. Ese es él, un mal viviente, amenaza pública. Say Chengdu, you are the best. Yeah. Oh, you, Toby. Exactly. That's what I want to hear. que que hoy? Toby no lo va a decir o los labios están pegados, no sé. Yo prefiero el primero. No, canta el español Ok, Peter Entonces nadie recordará quién es Spider-Man Sí, eso creo Está bien, solo no digas ninguna palabra Bien, pero ¿qué pasa si...? No, Peter, la coche. Oh, Dios Lo siento, lo arreglaré, se lo prometo, señor Bien Voy a arreglar esto, voy a arreglar esto. Hey, niña. Vamos. Dame, dame tu triciclo. Dame. Dame tu triciclo. ¿Qué? No. Dale. ¡Hey! Déjala en paz. ¿O oh, no. Ese es. Spider-Man. <risa> No te preocupes. Tómalo. Es un obsequio. Vamos. Tómalo. Ahora dilo, Andrew. Tú eres el mejor Spider-Man. Ahora tú, Toby. Mm. Exacto, eso quería oír. Eh, bueno, hablar. hola. Eh, ok. Vamos a hacer algo más alegre. Mi opinión profesional es tiempo para... ¡PANICO! Me asuste, jajaja. Ja.